Buenas amigos instalador del aire acondicionado, aquí Camilo Sebastián con otro video de valor para ayudarte a vender por internet tus productos y servicios de aire acondicionado split, conductos y todo tipo de, de aparato de climatización para instalar y vender en los negocios o en los domicilios. Hoy, un video que puede tocar la fibra, eh, voy a plantear una situación de dos compañeros opuesta a una de otra, pero creo que es clave para, eh, para marcar, digamos, cuál es el rumbo, el camino que deben seguir cada uno de ustedes para para que el negocio pase al siguiente nivel. Nos ponemos en situación, un compañero Joaquín, este, un cliente que no le paga un servicio y bueno, está muy afectado, derrumbado, triste, bueno, ¿qué les voy a contar? Todo el mundo hemos pasado por ahí. Y mi otro compañero Carlos, con la misma situación, otro cliente que también no le paga un servicio, con el mismo valor, pero él absolutamente relajado, sin problema, ni un minuto pierdo allí, next. Pasamos al siguiente, mañana tengo dos instalaciones y me olvido. Fijémonos aquí la situación. La misma, eh, la misma situación de impago para dos personas. En un caso uno se me derrumba, en el otro caso en la otra persona relajada, positiva y para adelante. Eh, ¿Qué tenemos aquí? Por un lado, un tema mental, un tema de cabeza, un tema de desarrollo personal que hace que una persona pues, mire para adelante y tenga claro que pues, una tormenta eh, simplemente que pasa, hay que esperar que pase y a seguir adelante, punto. Así es la vida, nos caemos, nos levantamos, nos caemos, nos levantamos y, y seguimos adelante. Eh, y en el otro caso, pues lo contrario, una persona que eh, hace un, un mundo, digamos, más, le da mayor importancia de lo que es al tema eh, y se derrumba emocionalmente y, y, y se pone muy triste. Eh, y la segunda, el segundo tema, en, también en ambos casos, es la salud del negocio, es decir, en un caso, Carlos, no tiene problemas. ¿Por qué? Porque tiene un sistema que le da clientes toda la semana, todo el mes, todo el año. Es decir, si uno te jode, si uno te fastidia, no pasa nada porque ya sabes que tenés otro mañana y otro pasado mañana y otro el viernes y el domingo y la semana que viene, ¿no? Que es eh, el caso que, que a mí me toca en suerte y por eso yo lo quiero trasladar a ustedes. Y el caso de Joaquín, no, es, él no tiene un sistema que le ayude a obtener clientes de forma regular, entonces, claro, cuando se cae un cliente, cuando lo jode o cuando no le paga, es, es un drama, porque ya no sabes cuándo va a volver otro cliente a comprarte. Entonces, esta diferencia es importantísima, ¿no? Por un lado, un tema mental, ¿vale?, de, de, de, de, de resiliencia, que se llama, de volverte a levantar ante la adversidad, versus alguien que no, que se, que se derrumba y, y empieza a, a echar culpas a los políticos, a la gente, a los malos clientes, a la familia, a los empleados, a todos. Eh, y además un tema de no tener un sistema basado, en este caso, que yo hablo de, de la publicidad en Internet, de la publicidad en Facebook y en, y en Instagram para poder obtener clientes, eh, que no tiene un sistema que le provea de clientes eh, permanentemente, un goteo constante y regular en el tiempo. ¿Vale? Entonces aquí tenemos eh, las dos situaciones bien marcadas ante un mismo hecho. Esto es lo increíble, ¿no? Tenemos un mismo hecho y alguien se lo toma con deportividad y otro se, se, se nos derrumba. Entonces, este video, yo lo que quiero transmitir es lo siguiente. Por un lado, eh, y lo digo desde el corazón porque he pasado por ahí y además lo veo con todos los compañeros que, que me lo consultan, es muy importante que los que están en el caso de Joaquín, ¿no? que es eh, una situación más normal de la que parecen muchos compañeros, tienen que saber que hay, una, hay un concepto que se llama la zona de confort eh, y tienes que salir de ahí. Es decir, hay muchos compañeros que, que, que se quejan, que tienen problemas, que no salen adelante y me llaman y me mandan mensajes y me dicen está muy mal, hay mucha competencia, los precios están muy abajo, el gobierno nos mata, eh, bueno, mil historias. Y... Esta situación de, de poner culpas fuera no nos va a ayudar, nunca nos va a ayudar. O sea, es decir, hay, tienes que saber que al mismo tiempo que tú te estás quejando y echando culpa afuera, hay otros que están trabajando y les está yendo muy bien. Entonces tú no, no te tienes que quedar ahí perdiendo tiempo valioso de tu vida, quejándote y cayendo, digamos, en, en, en, en este pozo depresivo, viendo culpas de no sé quién aquí ti lo que te conviene es hacerte responsable de tu vida, de tu cabeza, de tu aprendizaje, apagar la televisión, apagar todo y concentrarte en lo que tienes que hacer en, el, en la próxima hora, en la próxima semana, en el próximo mes. ¿Para qué? Para que tu negocio salga adelante. Hay sistemas, hay enseñanzas, hay eh, un montón de cosas para, para hacer que un negocio salga adelante. Es decir, el aire acondicionado es un sector que siempre va a funcionar, siempre se va a necesitar. Siempre la gente va a tener calor y va a querer confort y lo va a querer montar. Entonces, aquellos que estén alineados en una situación positiva, pues se van a poner en, en el camino de la gente que vaya a comprar estos servicios. Y aquellos que estén alineados en una situación de victimismo, de permanente queja, y que no estén concentrados en la salud del negocio, pues van a tener más de lo mismo, porque están ahí en este círculo vicioso una y otra vez. Y además hay una situación que también veo, que, que yo cuando lo planteo con los clientes, o con, perdón, con los eh, compañeros, es, hay muchos compañeros que no quieren salir de una situación cómoda, entre comillas, y claro, porque tienen una pequeña pensión o un sueldito, o es un trabajillo que, o con un trabajo que hagan por semana ya, pues ya le vale, ya van tirando. Eh, entonces esta situación de pseudo relajación, es decir, no, a ver. No, no me muero de hambre, no tengo un, ya tengo más o menos eh, las necesidades, necesidades básicas cubiertas. Eh, esta situación de acomodarse en la, en la mediocridad, al final lo que hace es detener tu, tu crecimiento. ¿no? Entonces, eh, si quieres dar un paso adelante y pasar a un siguiente nivel, tienes que salir de tu zona de confort. Tienes que ponerte en situaciones muy incómodas, tienes que aprender, tienes que estudiar tienes que eh, tomar acción en un montón de cosas, tienes que probar lo que estás aprendiendo, tienes que ver qué está haciendo la competencia u otros emprendedores para salir adelante. Es decir, tienes que salir de donde estás y tienes que hacer un montón de cosas para pasar al siguiente nivel y tener tu negocio con salud y hacer, por un lado, un desarrollo personal, leyendo libros y, y, y nutriéndote de, de mentores importantes y, por otro lado, aprendiendo temas nuevos de negocio, para que tengas salud en tu, en tu sector. Entonces, el objetivo de este video un poco, es este, tratar de, de poner luz a los compañeros. Por un lado, que, que están decaídos, deprimidos, que uh, es una situación normal. Al final, el ser humano intenta eh, siempre quedarse en la situación que menos energía gaste el cerebro, por lo tanto, nos, nos, nos quedamos en una situación cómoda que se llama, aunque, aunque sea una situación miserable, al final se llama zona de confort. Pero para salir de allí, es decir, todo lo bueno que tiene la vida para ti está fuera de la zona de confort. Es decir, tienes que salir de ahí y estudiar, trabajar y esforzarte en un montón de cosas que no estás haciendo ahora, porque si las estuvieras haciendo ahora estarías en otro nivel. Es decir, has de ir para allí para poder encontrar todo aquello que deseas ahora mismo. Y yo te invito y te hablo de, en primera persona porque lo he vivido. He estado yo en situaciones muy delicadas y un día dije, yo no quiero estar más aquí y para, para estar en otro lado tengo que hacer cosas diferentes. Y por eso es que yo puedo hacer este video y transmitirte mi humilde experiencia. Eh, nada más era un poco este, trasladar estos, estas reflexiones para invitarte a que crezcas en lo personal y profesional, que va de la mano. Este, no hay otra. Eh, la vida es corta, es, un, es una y no podemos estar eh, llorando por los rincones. Nada más, te dejo un saludo grande, un abrazo, te, te quiero inyectar mucha energía porque yo sé que los compañeros están esforzándose para arrancar sus negocios y montar un montón de aire acondicionado cada día. Te dejo un gran saludo y espero que te vayan muy bien. Los espero en que se suscriban en el canal, que me dejen comentarios, preguntas, lo que nos falta. Un saludo y hasta la próxima.